Voilà Pues estamos aquí, estamos aquí, Perdonar, pero ya sabéis cómo es la vida, este no es nuestro trabajo, el de ninguno de los que participamos en Real o Virtual, con lo cual tenemos unas obligaciones del copón fuera de aquí, y cuando los jefes y cuando los compañeros nos necesitan, cuando el trabajo nos necesitan porque tenemos que pagar, como todos vosotros, la comida, la casa y todo lo que hay, pues llegamos tarde y es lo que pasa, y bueno, pues eso, <ríe> eso es. bienvenido Julio, ¿cómo estás? Espérate, a Julio, a Julio no se te oye ahora. Julio, no se te oye, redios. Ahora, ahora sí. Ahora, sí, ahora bueno. sí, bien, bien, bien, menos mal. Menos mal que era eso. Que efectivamente bueno. había pasado eso, que, que el trabajo me lía hoy y, he, y hemos llegado a la, a la que hemos llegado. Ah, te te lía a ti, me lía a mí y nos lía a todos. Ojalá, ojalá en un futuro, vale, en futuro es imposible, pero ojalá que, imagínate tú poder vivir solo de esto, de hacer PDF, Madre de mía. hablar de cacharros, de... va <risa> eso sería sería un logro, no nos aguantaría ni Dios. Pues a lo mejor, claro, es, es, es el equilibrio, ya sabéis. Pero bueno, bienvenidos, porque esto es un canal de comunidad, somos muchos los que lo hacemos, muchos intentamos divulgar, pero bueno, eh, a veces eh, pasan estas cosas. Hoy, el mundo háptico, el mundo de, de me tocas y me pongo, ¿no? El mundo de, de qué pasan los mundos virtuales y cómo los sentimos, ¿no? Porque verlos, los vemos oírlos, los escuchamos, pero qué pasa con, con todas estas cosas, ¿no? Entonces hay una cosa muy interesante y yo si quieres, como ya vamos un poco tarde y para no molestaros a más a vosotros, gracias por estar ahí los que habéis aguantado y gracias a los que nos estáis viendo en, en diferido porque sabemos cómo es la vida complicada. Eh, mira, pues si nos ponemos aquí a la izquierda y empezamos rapidito. ¿Te parece que empecemos así a saco o qué? Te lo digo porque hay PDFs, ya hay cosas así y tal. O sea, hoy, hoy, hoy de qué vamos a hablar, hoy vamos a hablar de eso, de cómo un algo te toca algo. Pero claro, esto no, no, no podía ser de, de otra manera y si venís a Real Virtual siempre hemos dicho que hablar de los cacharros, hoy vamos a hablar de Bihaptics o Bihaptics o como que se quiera llamar. Hablar de los cacharros nos permite hablar de muchísimo más. O sea, aquí no damos publicidad a la gente gratuita, eh, sino que lo utilizamos de caña de pescar para intentar llegar a otras cosas. ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos define como regalo virtual. Por eso somos rovianos y no somos <risa> otra cosa. Bueno, el, el tema está en, en el háptico, ¿no? El, el háptico, háptico, eh, aquí en España utilizamos la H como si fuera una J, o sea, hay quien dice háptico y se queda ahí súper guay. Yo digo, cuando digo háptico, los extranjeros me miran y dicen, ah, que es español. Y como diciendo, este, mira tú que es español. Y que digo, ah, no, háptico, háptico, el H es muy. Nada más como ma mancheguizado háptico ja Háptico, claro para que se note el, el, el movimiento ¿no? bueno el, el, el áptico, el háptico, el sistema somatosensorial que suena súper raro no pero el sistema somatosensorial ahora hablamos de ello es una parte que está en el cerebro vale eh, está entre el córtex y está, es, es como y tal y esa es la que recibe esa es la que recibe todas las y todos los impulsos eléctricos que nos mandan los receptores que tenemos por todo el cuerpo, porque claro, esto el, el, el mundo del áptico empieza en el pelo de aquí arriba, el que me queda que tú tienes más. Eh. Bueno, te he puesto Gaby, pero tú no eres Gaby. Si es que me cago en Dios, si es que. Yo... Es, verdad, es imposible, claro. Entramos aquí a De Cuello. Digo, Ahora te cambio. Como voy así. Bueno, perdonar Que empieza en el último pero pelo y acaba. Soy en... Gaby hoy. Eres Gaby. Es, empieza... es un honor ser Gaby. <risa> y empiezan en la última uña del dedo gordo del pie. O sea, todo eso es proquible o es capaz de. Y, y, y, y, esta noche, en lo, en lo poquito que nos lleva, porque esto no es la hora virtual, y encima llevamos tarde. Em vamos a hablar de, de, de, de qué zonas del cuerpo también eh, nos permite, qué frecuencias qué hápticos, hápticos distintos hay y luego ya hablamos de bihaptics, porque ya que nos lo han mandado y se han portado fenomenal, oye, pues hablamos un poquito de ellos y, ellos, bueno, y, y, y lo hablamos la historia es esta, ¿no? que el, el háptico es un modo de comunicación el háptico nos permite interactuar con la tecnología o nos permite interactuar con cosas que no existen eh, vienen un poquito de de ellos hacia nosotros y nosotros de hacia ellos ¿no? y eso es en la parte derecha, en la parte izquierda veis que pone cutánea y cineste Tésica. Esas son las dos partes de feedback que podemos tener. Y cuando se une la cutánea y se une la cinestésica, tenemos el famoso áptico. Y ese áptico puede ser activo. O puede ser pasivo. Esto es como el sexo. O sea, eh, lo digo porque como, son, como este canal es de gente a mayor y que sabe lo que es esta, es pues, eh, puede ser activo o pasivo. ¿no? Digo, digo. ¿eh? Perdón si hay alguien que... Bueno. Eh, cutáneo y cinestésica. La piel, los receptores de la piel los estáis viendo ahí. Eh, que por cierto los de la presión son los que más ahí metiditos están. O sea que, que para llegar a, la, a los receptores de presión... Hay que hacer mucho, ¿no? Y entonces eso ya también pasa a la cinestésica. Están, están unidos, ¿no? La presión, la vibración, el tacto, el calor, el frío. Todo eso son los receptores de la piel. Y luego tenemos los cinestésicos, que es la fuerza, el movimiento, en donde los tendones, en los músculos, o sea, todas estas cosas las podemos hacer para intentar llegar a lo imposible. Que es que parezca que alguien te ha tocado. O que has cogido una piedra y notas la rugosidad de la piedra. O que le quiero dar un abrazo desde aquí a, a Gaby Barra pues entonces le, le puedo hacer así. Y, le, y, y a Julio, Julio notaría... Notaría un poco, aquí claro, una mano. Una, una palmadita de qué bien, chaval, qué bien te lo montas. Eso es. No es solo para juegos el áptico y llevan años y años intentando desarrollar cosas. Eh, tiene que y ser es, es esencial para las interfaces. O sea, para tocar botones, para deslizar cosas. Para notar que tocas cosas en, en definitiva. Entonces puede ser activo, y activo es lo que hacemos todos los días todos. O sea, tú coges eh, el tu dedito, te toca en la nariz, eso es activo, eres tú quien lo hace. Pero si la superficie que estás tocando o el objeto que estás tocando ofrece un impulso hacia ti, ofrece un hola qué tal, de lo que sea, eso ya es pasivo. ¿no? Entonces si veis el dedito de arriba está tocando algo así como rugoso, pero en el pasivo tú pones el dedo y es lo rugoso quien va hacia tu dedo y te dice... Oh, Hola ¿Qué tal? Soy un, soy una alfombra, o soy soy áspero, o soy suave, ¿no? esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, esto, esto, teniendo ya esto en mente, que podemos utilizar la cutánea de la cinestésica para intentar, hay fabricantes, y ahora veremos fabricantes, que lo que están intentando es llegar a través de la piel o solo a través de la cinestesia. Entonces es interesante. Esto es un pequeño aprendizaje para luego poder hablar con propiedad de lo que nos ha mandado Bijatis y todas estas cosas. Que no quiere decir, o sea, todo el final del juego este es que tú te creas que estés allí. No, es, es que he descubierto, he descubierto cómo buscar en Google cosas de antes de 1980 y me encantan las cosas que se hacían antes porque eran súper inocentes ¿no? y, y súper pixelados. No sé. bueno, el caso es que eh, nosotros tenemos esa, ese tipo de tecnología. Son unos cacharritos pequeñitos que los puedes meter donde tú quieras, ¿no? Cada vez, o cada año, o cada temporada, o cada generación. Los hacen más pequeños. Se dan cuenta de que una parte es mejor que la otra. De que una manera de hacer el láptico es mejor que otra. ¿no? Entonces aquí tenemos los más conocidos. Esto es lo más conocido. Y lo que seguramente todos en casa tengáis si no en un mando de la Playstation o en uno de la Xbox si no la, la Switch que tiene una cosa que ahora os digo eh, si no lo que tenemos nosotros o sea lo que tengo yo ahí detrás en el coche, en el, en el simulador o sea todo esto cae en esto, porque no hay grandes disrupciones, no hay cosas tan nuevas, tan tan nuevas que estén saliendo en el Ático. Porque el Ático puede hacer una cosa y es hacerte dolor. Y claro, cuando un proyecto de estos llega, tiene que pasar mil millones de pruebas, no vaya a ser que le saques un ojo a alguien o le explote no sé de qué o yo qué sé. Entonces, esto los conocemos. Se, se te salte un, un empaste con un la vibración. <risa> claro entonces los motores excéntricos que son los primeros que están arriba a la izquierda que son esos motorcitos son excéntricos porque quiere decir que no son que no son simétricos vale que les falta un cacho eso ese, ese eso lo conocéis todos, porque eso da vueltas tiene inercia, claro Que es lo va que no girando es como vibración y entonces de repente como, como la gravedad, el punto de gravedad se está moviendo todo el rato y el momento de la fuerza cada vez va por ahí, pues entonces es como venga a dar bandazos, ¿no? cuanto más rápido vaya y cuanto más pese lo este más bruto es, el, es la fuerza que vas a conseguir, o el, el elástico ¿no? eh, luego tenemos los piezoeléctricos los piezoeléctricos, tú le metes un voltaje y la propia el propio cacharro se deforma de alguna manera ¿no? y entonces eso puede crear pues eso, ahí estáis viendo un desplazamiento puede crear sonido, puede crear una fuerza una vibración, o sea que de esos también existen, que son esos de abajo, no creáis que esto por ser complicado, tiene que ser muy grande, es súper planito y, y los hay por ahí, no luego arriba a la derecha tenemos los más más conocidos, quitando los RM, los más más conocidos que es lo que tiene casi todo el mundo, que son los LRA, que son los eh, actuadores resonantes lineales que son tan pequeñitos como una moneda Superplanitos, tienen un, hay un mini muelle y entonces cuando tú le metes electricidad, el muelle, claro, con el, la ferrita que tiene y, y el... ¿Y cómo se llama esto? El, el, la masa, o sea, el, lo que es el, el, el imán, empieza a moverse ahí. Es un electroimán que es. al, al cambiar de polaridad altera el campo magnético, lo que atrae o repele al, al, al imán y hace que, que vibre. Eso, eh. pues por ahí. Eh. Pero me voy a poner esto. Es que no, no joder, ni siquiera he podido lo del hablar con vosotros. Pero bueno, os, os, os, os leo, ¿no? Eh, os leemos. Eh, el imán empieza a vibrar prrr, a esa velocidad que tú le pongas y empieza a generar una fuerza hacia afuera. Y esa fuerza hacia afuera es la que luego se teletransmite a ti. Y luego te dejo, tenemos una cosa súper chula que se llama los Accelerated RAM, que eso es algo nuevo, eso es una de las cosas nuevas. Es, forma parte de todo esto que cambió Apple, por ejemplo, eh, con su vibración y que luego han seguido añadiendo otra gente. Entonces, esto es, tú le metes una varilla y tiene un imán y lo que haces es que mueves la varilla a la izquierda o a la derecha. Si lo haces muy rápido, vibra, pero también puedes hacer que solo gire a la derecha o que solo gire a la izquierda. O sea, que, que solo salga más. Lo veis ahí a la derecha que, que está en amarillito, que parece una bala. Que lo, que lo han metido incluso en pistolas y en fusiles y tal. ¿no? Acelera y se desplaza y imán hacia un sitio y hacia otro. De esos hay, hay sí. cosas muy malas. Y además lo hace casi de forma instantánea. De hecho, por eso se usa en armas. Porque acelera de forma... O sea, directamente genera una fuerza que mueve toda la barra a la vez. Claro. Y acelera de forma eh, brutal. Y puedes es. hacer sonido... O sea, puedes hacer... Por ejemplo, que al pulsar un botón notes un choque y parezca que estás pulsando el botón, que es para lo que se usaba en Apple, en los primeros trackpad que usaban este vibrador. Cuando tú tocabas el trackpad notabas un clic físico que no es, que realmente, si te fijabas, nunca se producía, nunca bajaba el trackpad del botón. Eso es. Pero eso tú es. lo notabas como si lo hiciera. Eso porque es. pegaba el choquecito Hacía... Entonces eso mola un mogollón Y eso es de las cosas más... Bueno, el, el último gran cambio que ha habido en el, en el mundo áptico, eh, los, los Accelerity RAM, que luego cada uno, a, a, el amarillo que tiene otro nombre, Meta, no sé qué tal, bueno, aquí todo el mundo eh, en cuanto cree que ha descubierto algo, pues lo, lo patenta, pero en realidad se están copiando unos a otros, no deja de ser un, un resonante eh, parecido, ¿no? Con su, bueno, eh, y eso, entonces, eh, al final, ¿a dónde llegamos también? Entre todos ellos, a los que tienen la mayoría de los equipos, que se están desarrollando, tipo big haptics, tipo chalecos, que los tenemos aquí. Espérate, aquí que no le da. Que son los planos, que esos son motores eh, que son muy parecidos a los primeros que os hemos visto, a los RM. ¿Eh? Tienen, tienen esa, esa pequeña pieza que no es simétrica, vale, céntrica y entonces al girar va generando esa vibración. ¿Vale? son micromotores pequeños metidos, estáis viendo en la mano ahí en la derecha, estos son los que tiene Vegatix y las que tienen muchísima gente porque son los más ¿cómo te diría? los más fáciles rápidos eh, y bueno, y que dan menos problemas porque están más inventados que, que esto lleva un montón de años ¿no? entonces es, es interesante saber sí. que, que todavía esta tecnología sigue funcionando pese a todas las nuevas que están llegando y son súper finos súper planos y y es perfecto para llevar en la ropa, que claro. es de lo que se trata. Claro, es que es eso, porque no puedes meterle un tubo a alguien, no lo puedes meterle... Bueno, pues no lo sé, mi, mi... Ahora, ahora ahora ahora abrimos los cacharros, ¿no? Ahora, ahora, ahora abrimos cómo, cómo, cómo funciona, pero para que sabéis que esto lleva mucho tiempo haciéndose... Um... Hay grandes cacharros enormes que se han intentado hacer para bloquear las manos, y ahora estamos hablando de las manos y el háptico y la respuesta, ¿no? El háptico no es solo que te vibre sensorialmente, sino que tengas ¿vale? el, el kinetics, que, que, que puedas paralizar un músculo, que puedas paralizar un tendón y que en general te dé la sensación de, de, de, de que algo estás tocando. Porque ya te digo que no es solo coger una bola, a lo mejor es sentir la rugosidad de la bola, ¿no? Y esto lleva, pues esto va bueno, desde los años... Esto de los años 90, eh, con Lanier, esto viene de la NASA, lo famoso del AMS, o sea que esto es increíble, eh, el tiempo que llevan, que llevan trabajando. Si veis todos, bueno, van, van, no sé, investigando cada uno a su forma, eh, cómo intentar bloquear algo que no se ha conseguido todavía, que es bloquear la mano, y que lo sepas. Uno de los grandes estudios que se han hecho sobre el áptico viene de Microsoft, que es uno así como muy famoso, eh, de hace un montón de años bueno, no tantos, pero de hace unos cuantos años que pues, esto va tan deprisa que se queda se queda obsoleto enseguida, ¿no? pero es esto, a ver si os suena a vosotros, os suena a vosotros el cacharro este, Yo, alguna vez lo hemos hablado eh? que, que va con un con un tracker para poder saber que dónde, dónde está eh, tiene además de los botones tiene eh, piezas con inercia ¿no? piezas que se mueven que, que, que pueden generar pesos bloquear, ¿no? entonces es muy interesante el, el cloud esto lo llaman el cloud eh, ahí, bueno, ahí tenéis las bife y las rifes o sea que esto tiene ya tiempo no entonces el, yo esto no sé si yo creo que este vídeo lo he puesto alguna vez o hemos hablado del cloud alguna vez pero bueno, yo, este no le había visto o esto yo, oh, en virtual pixels, a lo mejor en una de esas que se me iba a mí la olla, yo empezaba a traer aquí cosas, bueno, esto eh, va creando y veis que se va, va. Eh, se trata de que bloquee en un momento determinado o que se mueva dependiendo de la superficie. Eso no existe. O sea, sí. lo blanco no existe. El, el, el cuadrado, el, el circulillo ese no existe. ¿no? Entonces me parece súper interesante esto, que es la textura. De cómo te va a empezar a mover el motor. O oh, esto, esto es la pasada, claro. Esto es eh, el recoil yeah. ya, del copón. Entonces es, es, es de esta gente se lo ha currado se lo ha currado muchísimo seguramente haya aprendieron de aquí de hace 10 años un montón de cosas que luego la han ido metiendo en otro tipo de patentes y tal, nadie saca esto ahí a, a, a lo bruto luego que hicieron una cosa que es ¿y si juntamos dos? ¿No? ¿y si juntamos? porque esto está guay el, el coger, el tocar ¿no? que puedas hacerlo es de lo menos aparatoso que hemos visto nunca ¿eh? o sea que, que, que está muy bien tirado el, el cacharro con el servo y todo esto eh, si juntamos dos, lo de las maracas, yo creo que era una broma, pero... Y el trombón, eso mola. Pero bueno, luego lo juntaron hicieron unas bolas, ahí como que... que, que, que... ¿Qué era lo que intentaban hacer con esto? O sea, ¿qué, qué es lo que intentaron hacer con esto? Eso es. ¿Te que notarás es. fuerzas entre las, en las manos de que coges un objeto con dos manos, por ejemplo... Y notas cómo, cómo lo estás sujetando. Eso es. O si tiras de un arco, notas la tensión del arco. <risa> Qué guay. Sí. Qué sí. Pasada. Pues esto, espera, te voy a subir un poquito de volumen, que esto ya estaba un poco abajo. Vale, aquí puedes tocar la, lo, lo que es la rugosidad ¿no? Aquí te están explicando eh, todo el rollo este. A ver si consigo llegar a la otra. Yo creo que estaba aquí. Este, es este, este, este. este. Aquí es cuando juntan las dos. Y aquí ya se vuelven locos. ¿no? Estás haciendo esto con dos mandos, con dos Wands normales, pero esto no deja de ser una simulación un poco torticera, ¿no? ¿Qué pasa si los unes? Con un cacharrito. Un cacharrito que además tiene inercia, que tiene que tiene un mm. motor abajo. Entonces ya puedes crear, ¿veis? Inercias reales, ya puedes simular lo que es el, el, el peso, lo que va a ser la resistencia natural que puede tener algo, ¿no? O sea, me parecía... Mm -hmm. Esto de lo mejor que, que han hecho. Luego, pues no hay nadie, no hay un Dios que, que, que saque esto al mercado, ¿no? Porque, bueno, pues, a lo mejor... Pues, de, si de es aparatoso, software, ¿no? Claro, tienes que hacer el software, tienes que, control, tienes que hacer una app y una SDK, esta noche ahora vamos a hablar mm. de ello, de, para que a los desarrolladores les sea fácil hacerlo, porque si no tú dices cuántos se han comprado estos dos, pues no voy a pasar ni cinco minutos de mi tiempo para hacérselo para estos dos. Entonces hay mucha gente que lo tiene, ya empieza a ser rentable y dice bueno venga lo pongo como una feature del juego para que todo esto ves este coge el volante y de pronto ya los dos mandos no se pueden Qué mover, guay. no se pueden separar, ¿no? Y entonces simula lo que es tener el volante, es verdad que le falta le falta el eje, no porque entonces eh, hmm. vale así como el perrito piloto, pero eh, sería bueno no me voy simular el eje sería la leche, ¿no? Pero bueno este este tipo de cacharro eh, queremos yo creo que es de lo mejor que, que se ha planteado. Luego veremos esto hasta dónde llega. ¿no? Súper interesante. Y así y así es como llegamos. Lo digo para ir rapidito. Ha sido esto un, un viaje por el láptico muy rapidito. ¿eh? Que sé que y además es súper sencillo porque tira de la cuerda que hace que aumente la presión entre las partes y se queda fijo en la forma en la que esté de modo sí, que por ejemplo si se adapta cuando tú pones las manos en, en una interfaz que hace que te, que tú vas a buscar como la forma del volante o lo que sea o del y, y, manillar, la aprieta o no la justo aprieta se bloquea en ese momento ¿Ves? el servo aprieta la bola y te quedas ahí bloqueado el servo, cuando sí. decide que tienes que saltarlo, el servo desaprieta, o sea, gira y entonces la bola. Está está súper claro esta gente ha estudiado sus carreras. Claro, esto, esto sí que viven de esto. Qué pedazo de, de, de desgraciados. O sea este, este tío llega a casa y, joyo, y me han pagado una pasta hoy por hacer esto. Estas cosas tan chulas. Que es lo que nosotros intentamos hacer en casa en los tiempos muertos y nadie nos paga. ¿no? Eh, bueno, exactamente. eso es, enhorabuena que los consiguieron, eh, esto es lo top, debe ser el humano top, está ahí. Eh, y así es como llegamos a bihaptics. así es como llegamos a lo que nos han enviado, que es el enésimo intento de trasladar las sensaciones a nuestro cuerpo. ¿no? El problema de todas estas cosas... Eh, y lo hablábamos el otro día a relación de Oguo, que son españoles eh, hay gente que ha tirado por mira, es, le voy a dar aquí a la, a la, a la pausa eh, si veis LRA, esto lo hemos hablado ya esto sale, y os lo pongo aquí esto lo hemos hablado aquí LRA están arriba a la derecha vale. que son esos ese imancito con el que se mueve un poquito entonces ellos han decidido meter eso aquí en los, en los guantes ¿no? eh, Owo, la española Oguo ha tirado por otro lado que no está tirando ningún otro fabricante que es poner la electrosimulación pegada directamente a la piel todo el mundo yo creo que ha probado alguna vez eso, yo tengo ahí el cacharro para cuando me duele la espalda mogollón de estar aquí haciendo el tonto con el simulador. A lo mejor te levantas así en medio agarrotado, o te has tirado una hora conduciendo. Te puedes poner electrosimulación, ya sabes, eh, pones un electro, otro electro, y entonces se genera una corriente y el músculo da un espasmo. Eso es lo que está haciendo Electroestimulación, Ovo. ¿no? Eso es, electroestimulación. Es es? Si eso te lo colocas detrás de las orejas, se llama galvánico. ...y es cuando te pega un leñazo en el cerebro... ...porque lo vas a flipar... ...porque estás tocando nervios que no deberías... ...claro, y te puedes quedar con la medio cara caramba ya... ...o puedes haber encontrado la panacea del mareo... ...y es que cuando el juego en carretera gira... ...el coche gira, tú giras con él... ...porque estás engañando al cuerpo... Claro, ...la probabilidad de que te quedes tieso... ...en algún momento es grande... ...porque estas cosas... ...cuidado... ...pero la electrosimulación... ...de el electro... Eh, ...sí que funciona... Está súper documentado o está tirando por ahí Y estos han dicho Bueno Como Lo que no vamos a hacerle a la gente Es que se quite la chaqueta Porque así tú vas a un evento Y ya de primeras Sobre la marcha Dices ¿Te gusta la VR? Sí Bájate los pantalones pues Empezamos mal ¿sabes? Entonces es, eh, no, no puedes eh, Hacer que la gente Se quede en, en pelodilla viva Para poner los cacharros En las ferias Entonces Estos han dicho Bueno pues en vez de ir a eso Tan fino O sea tan bestia De meternos directamente en, los, en la piel, ¿no? en los receptores de la piel Lo que vamos a tirar es uh, hacia afuera Y han colocado esos motorcitos que os hemos dicho Esos motorcitos El problema que tienen es que cuanto más ropa tengas Más amortigua ¿no? mm. Cuanto más apretado, más fuerza genera Por eso tiene unas cinchas, que ahora vemos Pero si no lo aprietas mucho, más ropa llevas Con lo cual más amortigua Menos sensación áptica vas a tener Con lo cual, pues, no, al final, menos presencia O lo que sea eh... Yo ahí hay una cosa que, que sí que me gustaría, y no sé, Julio, si a ti te ha pasado. Y es que una vez que entras en el mundo áptico y te acostumbras al mundo áptico, no hay vuelta atrás. O sea, una vez que la simulación, tu cerebro, la entiende como una visual, un auditivo y un sensitivo, hmm. de repente quitarle una, se te cae medio. Pues ya es como, esto es una mierda. Pierdes inmersividad. Exactamente. Eh... Hay cosas que parecen como un poco tontería, pero que cuando las pierdes es cuando las echas de menos, de verdad. O sea, cuando cuando ya no las tienes es cuando cuando notas que efectivamente estabas en un paso de inmersión. O sea, normalmente cuando aumentas la inmersión, como tu cerebro lo asimila muy rápido como, como real, pues uh -huh. no te das cuenta. Pero cuando vuelves a, a un sistema que es menos inmersivo, entonces te das cuenta de... De lo falso que es, ¿no? Sí, claro. es, es curioso lo fácil Que nos acostumbramos a las cosas buenas Pues eh, Es así, es así Una vez que vamos completando lo que el cerebro Completa por su cuenta Haces trabajar menos al cerebro O sea, el cerebro ya espera que haya una respuesta En lo que tocas O en lo que, cuando te pegan un balazo Estás jugando a un jugar y te pegan un balazo Si no sientes el balazo, no pasa nada porque no tienes con qué comparar Pero si sientes el balazo la próxima vez que te disparen y no lo sientas, has perdido algo y tu cerebro lo dice: ¿dónde está el, la respuesta? ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no puedo, y lo he contado muchas veces, no puedo ya conducir en el simulador sin tener mi esterilla de 8 motores. Ahora vamos a ver que esta gente ha metido 40 motores. O sea, imagínate lo que puedes hacer uh -huh. con eso. Pero no puedes. Eh, o sea, no puedo. Me parece que estoy. Me falta bastante. O sea, es un, es un videojuego. Ya no es una simulación. Y eso que está bien hecho. Bueno, bueno, es, es, es, muy, es muy difícil de expresar como siempre nos pasa en la VR y todas estas cosas es que tienes que sentirlo tú, pues sí hay quien dice, es que no está definido bueno, para eso esta gente de, de b lo que ha decidido ha sido meter 40 motorcitos en el chaleco ¿vale? los tenéis ahí los 40, eso es la parte de la espalda central y luego la parte que te pones por encima y tienes los 40 20 a cada lado con la cremallera en medio. Cuando tienes 40 se crea ya un efecto diferente porque ya claro ya no se trata de que vibre el cuerpo que era lo que hacíamos al principio que es lo que hace mi esterilla muchas veces que es que vibra venga ahí estoy en el coche brrr, y parece casi una camioneta no esto es intentar simular el impacto intentar simular fielmente cómo sería esa zona ¿no? en particular no solo en zona sino también en nivel. En, es en como realidad. una pantalla para el cuerpo en realidad bueno son como píxeles ápticos. Bueno. <ríe> eh, cuando quieres incluso puedes notar hasta dirección, un movimiento direccional por ejemplo imagínate que estás en un videojuego y te pegan un tajo y te, te parte por la mitad ¿no? pues tú notarías este actuador funcionando, luego este, luego este, Eso luego es. este. Esta luego ahora, este. Ahora... Y notarías ahí un papá papá pa, pa. Eso, como es. si de ahora vamos hubiese a... tocado algo. Vamos a darle una vuelta ahora, porque, bueno, esto es la parte por fuera, lo tengo, lo tengo aquí, pero es que, claro, es que por cámara se ve peor, prefería hacer o sea, estas fotos. Um, tiene el módulo de control el modelo de control, eso sí tiene un mini jack que le puedes meter ahí, el mini jack de sonido tú puedes coger del teléfono, del juego, del ordenador de lo que quieras, puedes meterle sonido y entonces él entiende que tiene que hacer una respuesta según frecuencias según las frecuencias por cierto, y hablando de frecuencias que tenéis aquí, que nosotros el ser humano siente más las vibraciones entre 200 y 300 hercios, 200 y 300 hercios es una onda mucho más grande, es un movimiento áptico, es un movimiento del imán o del cacharro que sea, mucho más grande, vale, mucho más lento, si te vienes muy arriba, el problema es que la, la piel a partir de 1000 hercios, a partir de 1000 veces por segundo que haces que vibra eso, no lo entiende, o sea, si vibra a 1000 o vibra a 5000, pierde una efectividad. Porque a ti te digo, estás perdiendo. Primero, estás haciendo que el aparato consuma más. Estás generando una respuesta que no es eficiente. ¿no? Entonces, todo el cuerpo pierde eficiencia. Va desde los 0,4 hercios, o sea, que eso es como si te pegaran un cachete, ¿no? hasta los 1000 hercios. Más allá, nada. La piel puede distinguir dos pulsos espaciados de 10 milisegundos, que eso es flipante. 10 milisegundos es una mierda. O sea, es que ni es 100. O sea, 10 milisegundos es nada de nada. Somos capaces. El ser humano ha evolucionado hasta ser capaz, o ha crecido hasta ser capaz de distinguir dos pulsos distintos en 10 milisegundos. Cosa que está muy bien. Y por fin, la, o sea, y por, por, para finalizar, la latencia entre un sonido y su vibración, entre el efecto. Y el, o sea, el origen y el efecto eh, Tiene que ser menos de 12 milisegundos Porque si no, no está relacionado Es como cuando tú escuchas hablar a alguien Si está, pues, yo que sé, 150 milisegundos Ya empieza a ser pues, 200 milisegundos, las has cagado 300 es una fiesta Como yo ahora Muy bien ¿Eh? Eres, es, es ventílogo, no lo sabíamos una de, la, una de las grandes Sorpresas de la noche que, bueno, Pues sí, sí señor eh, pues sí, eso es eh, estas son las limitaciones del cuerpo humano con lo cual si vosotros estáis haciendo algo háptico ahora mismo y tenéis un proyecto ahí entre manos nunca mejor dicho, o alguna cosa de esas eh, tener en cuenta esto que esto está estudiado, hay estudios y si no os, lo, os mando los PDFs a ver si de dónde saco yo estas cosas, eso está estudiado sí. o sea, esto no, no lo hemos inventado si habéis ido a algún concierto alguna vez eh, con, cuando tienen so los sonidos graves tan fuertes, notas como entra en resonancia tu caja torácica con el sonido, con esa vibración y notas como un bum boom, bum boom, bum boom, bum cada claro. vez que dan un, un, un golpe al bombo <ríe> el subo, con, eh. el, con el pie eso es eso es, eso es. Lo que y notas, que tiene... lo notas en el cuerpo, no con los oídos es... Es algo que podría estar muy guay. Claro, yo un gusto. Eh, un bueno estaba, virtual pero... Y sentir en el pecho ese, boom, boom, ese golpe boom, boom, de, right. eh, de cada vez que se, se pulsa el bombo de. Claro, que es parecido a lo que todos nosotros Era hemos batería. llevado cuando estábamos con los, con los juegos de carreras, ¿no? Y tenías ahí los, los cacharritos estos, cómo se llaman Creo que lo tengo por aquí. Algo por aquí tengo. Que son los Bad Kicker, ¿No? Los Kicker es coges un altavoz, le quitas la membrana que al moverse empuja el aire y crea el sonido, si tú le quitas la membrana y solo dejas el imán en el, en el tubo ese imán empieza a moverse y va generando una vibración si lo pones en el cockpit eh, pues ahí por ahí tirado de repente pisas un piano con el coche o te pegan un disparo en el Elite Dangerous o lo que sea y parece que te, ha, pues, que te ha explotado media nave o que el coche se, se está perdiendo piezas por el camino, porque es muy bruto ¿no? lo que pasa es que estas cosas hacen ruido por eso yo vendí todos los que tenía estos sistemas. Yo tenía cuatro, uno en cada rueda. Pues me quité los cuatro y me compré la me compré la, la, la, la cosa esta, ¿no? que es la, la una de estas, porque es, es, es parecida. ¿no? Esto es, Esta es la mía, la Game Tricks, pero que ya el ruso ha decidido dejar de hacerlo. Sé que alguno de vosotros eh, tiró por esta, por el JetPad. Bueno, es parecido, es lo mismo, es el mismo. Solo que, imaginaos, pues esto tiene ocho pedazos de motores ahí, excéntricos eh, que hace que, que se mueva que gire tan rápido que se mueva bueno, pues eh, esto que, que algunos tienen en casa y que les gusta pasamos a los 20 frontales y los 20 traseros también los tienen en ahora, ahora vemos, ahora vemos eh, todo lo que tienen, pero bueno, lo que os estaba diciendo que, que el sistema, le puedes meter audio o le puedes meter vibración a base de una telemetría a base de unos datos que tú le mandas al cacharro Tú le dices, en este segundo quiero que vibre como una matriz no? Quiero que vibre el 2A, el 4B y el C con una intensidad cada una distinta Pues esto esto lo hace eh, Dentro del chaleco, la plaquita que tiene eh, Está controlando ahí con unos USBs para mandarle eh, la información a los motorcitos Y luego tiene unos controladores que es el que le dice a motorcito la intensidad y, la, y, el, y el tiempo que tiene que tener esta es la plaquita, y esta es la, pues, la plaquita que tienen Que tiene abajo a la derecha es la antena, del Bluetooth, y el resto son los controladores. Y luego tiene el botoncito en medio para encenderlo y apagarlo. ¿no? Entonces, uh -huh. esto que no nos vea, que no nos vea. Y él, y luego dice que os ¡Oh, los equipos. Bueno, porque no gusta. <risa> eh, tienen un montón de cosas distintas, esta gente. Los tactos, tacto, tactos. Bueno, pues, tienen para, para la esponja del casco Eso tiene ¿Sí? que ser una pasada Esto lo tienen aquí, Qué toda chale. la familia de estos Mola porque una vez que has dado con el táctil Y una vez que has dado con la... Y ahora vamos a ver el software que tienen para hacerlo eh, Lo puedes meter ya donde quieras O sea, el, es que claro, Puedes hacer lo que quieras con él y uh -huh. si A mí se me ocurren mil cosas Y a cada cual más guarra Pero puedes hacer un montón de cosas Porque claro, ya el chaleco, vale Los brazos que lo, estos son, Los brazos son estos pues esto uh -huh. te lo pones y tiene seis En los pies En las espinillas es En el frontal En el, en el facial tiene seis Igual que los de los dedos, pues tiene seis en el facial Con lo cual, si un sniper te mata Entre ceja y ceja, pues lo vas a, vas a notar ¡Pam! Y se acabó el juego Entonces Me parece... que Que sacaran una cosa que Lo típico, que de repente te pica Por, por la cara o lo que sea y en re, te tienes que andar metiendo el dedo o, o quitando el casco, pues una función de rascar. O sea, que en plan de pulsas un botón en, en VR y, y te rasca por, por la cara A todo el mundo que le he puesto el chaleco, lo primero que, que ha dicho cuando se lo he quitado es: no, no lo quites, que me está dando un masaje. O sea, tenemos todo. Porque claro, como tenemos ya una edad, es como: Ay, ¡qué gustito me está dando aquello! O sea, aunque se cuelgue el juego, tú sigues. Yo lo he hecho muchas veces, que a veces me empotra con el juego en, en el muro, en Le Mans, te empotras ahí, te quedas clavado porque el juego se ha quedado clavado y como sigue vibrando, dice, Buah, pues me quedo aquí 10 minutos mirando al infinito y diciendo, joder, qué malo soy, pero me está dando un mensajito guay ahí. Brrr. Todo esto, el, el, el, la imaginación es infinita donde colocarías un motorcito que te dijera qué está ocurriendo en tu parte del cuerpo particular. ¿no? Entonces estos han hecho aquí un montón de, de cosillas. La verdad es que se lo han currado, ¿eh? O sea, porque imaginaros sí. el, el áptico en vez de ser esto, esto es lo que me llevo a mi casa del ruso, que me quito el chat, o sea, lo llevo utilizando 6 o 7 años, ¿no? Pero claro, de eso algo ya, cuidado, con un software, ¿no? Con, con, su, con sus cosas, porque yo lo tenía aquí tirado, esto de cuando lo puse, yo no, ni tengo ese volante, ni tengo, eh, o sea, ni ese copic, ¿no? Pero, pero, Que bueno, eh, todas estas cosas eh, funcionan. Si queréis os enseñamos de qué va la cosa, ¿no? Mirad, cuando lo instalas, cuando lo instalas te sale esto. Esto es en tiempo real, ¿eh? O sea, esto yo tengo aquí esto. lo capturando ahora mismo, Esto ¿no? lo estoy capturando la, ahora mismo, de, es, es, de, de la pantalla. Esto esto carga, eh, se sincroniza, te dice enhorabuena, lo tienes sincronizado por Bluetooth 5.0. De hecho, te viene en la caja, te viene un Bluetooth 5.0 porque es una manera de decir, vale, ¿sabéis que el 5.0 de Bluetooth tiene menos consumo? Y además tiene menos latencia. Entonces te dicen, para estar seguro de lo que está ocurriendo, te vamos a dar, esto vale 5 euros, ¿no? El TP-Link, pues te viene una llavecita TP-Link, uh -huh. que la pones, y entonces tal. Intensidad de la retroalimentación. Eso como somos gente perversa, eh, lo ponemos a tope, 4 por. Esto te viene a 1 por. Y se lo, que te, sabes, te irrite la piel, ¿no? Claro lo, <risa> vale, Cuando vibre Se lo puse a mi chica y me decía Ah, pues está bien, le digo, espérate Se lo pongo a cuatro y hace ¡Holo! <risa> Claro, se te tronchan todos nah, No es tanto, porque como tienes eh, Tienes ropa La ropa Claro, al tener ropa eh, tienes que ponerlo mucho más fuerte De lo que tú creías, porque amortigua todo Y si encima estás un poco mm. Fuera de... Tienes un poquito de grasilla ahí donde no debería, pues más todavía, ¿sabes que es lo que me está pasando a mí? Claro, las navidades, el queso, el jamón... Y, y el... Entonces, te necesito... amortigua tu, claro. tu propia chicha, ¿no? A la chicha. Entonces tengo que poner la 4 para que me llegue al músculo interior, porque si no, no se queda por ahí <risa> flotando. Entonces eh, tú esto lo, te lo dejas ahí... Eh, le voy a quitar esto, lo pones a cuatro a lo que tú quieras y entonces empieza la fiesta empieza la fiesta ¿dónde empieza la fiesta? pues la fiesta empieza en que le das un botón que está eh, justo ahí arriba a la derecha que pone ajustes o no sé qué y entonces te vienes aquí, esto es tiempo real eh esto es tiempo real entonces coges coges el el cacharrito coges el cacharrito me lo voy a poner porque ya que estamos haciendo ridículo Pues lo hacemos de verdad Y así jugáis Y así veis lo que pasa Bueno Madre Esto el es que se lo ha puesto antes No había comido mazapán no. Me lo tengo que poner Súper Súper largo Para que me entre Madre mía como estamos ahí Esto, esto, esto no miente todo esto la talla talla M Va a ser que, va a ser que no Esto es una bajada una bajada de Estoy en ello ¿eh? Vale, ahora sí Bueno, entonces te lo pones, te pones la cremallera Que por cierto es rapidito O sea, que menos mal que ya han conseguido Que el software sea, lo pones le das al Bluetooth, lo enciendes, funciona, te lo. Porque si es, espérate, ahora pone el cable, haz otra cosa, haz el. Pues al final dices, se lo va a poner tu madre. Y no lo usas. Pero lo bueno es que ahora vamos a ver qué juegos son compatibles y cómo se puede hacer compatible todo esto. Pero bueno, yo ya lo tengo puesto. ¿Vale? Entonces, lo divertido de esto, si veis que pone modo de ruta y modo de punto. Con esto, si alguno de vosotros lo tiene o se lo ha comprado o se lo tiene intentado comprar, puedes simular o puedes testear el motor allí donde tocas. Entonces, ahora mismo está en modo de ruta. Yo puedo hacer como que Julio, me, con una katana, me va a atravesar de arriba abajo. ¿no? Entonces, a, a, hace movimiento, Julio. Buah, ahí está. ¿eh? Hace... Brrrrum. Entonces empieza a vibrar aquí y ahora va bajando, va bajando, va bajando hasta abajo. Se escucha, se llega a escuchar escucha por el micrófono. A ver, ¿cómo? Sí, sí, sí. Se una se lavadora. Escucha, sí. Una... Ah, pues ahí, ahí, ahí ha sido ese. Para que veáis que. A ver, Behaptics podía haber accedido a otro tipo de, de funcionamiento, a otro tipo de motor, a otro tipo de, de, de tecnología háptica pues seguramente han elegido esto yo creo que primero porque es barato, porque al final estas cosas están valiendo 400 euros eh, o 200, depende del cacharro o tal, con lo cual estos motores son baratos de hacer, si te vas a otro tipo de tecnologías, tipo la, la Switch no con ese motorcito que se mueve, que mueve o sea, con ese imán, perdona, que mueve un cilindro, hacia que es mucho más táctil, que es mucho más eh, definido en la respuesta, eh, porque a lo mejor el chaleco se te iba a 12.000 mil euros. ¿no? Entonces, eh, lo bueno de esto es. Oh, tanto, es tanto no creo, pero, pero creo. sí, a ver, ¿qué, ¿qué tiene? 40, has dicho, ¿no? Tiene 20. Pues mira, 40. Le voy a dar aquí mm. y voy activando. a ah, eso tiene 20. Tiene 20 por delante, y ahora lo que he hecho es que además los de detrás. Joder, que me vibra la voz. Los de detrás. Eh, <risa> Qué, qué masaje más divertido eh, Los de detrás también se pone. Si no, espérate, lo quito Lo quito Y me pongo solo los de detrás Entonces ahí los de detrás pues, Esto sería pues, Esto mola mucho eh, mola mucho Entonces el grado de definición que estás consiguiendo Con 40 motores No lo vas a conseguir con 8, ni lo vas a conseguir con 3 Y a lo mejor meterle más Empieza a ser ya un poco salvaje Porque tienes que ir haciendo eh, Grupos no, tienes que ir haciendo grupos porque eh, Ahora preguntaréis O pregunto yo O la pregunta que yo me hacía ¿Cómo Haces que un juego Mande su información Al cacharro? Porque eso está muy bien, tener 40 motores Está guay, pero ¿cómo haces Que el juego Mande eso? No? En simulación es muy fácil Porque la telemetría del coche Se está usando para muchas cosas Toda cosas para los dashboards para ver cuándo cambias de marcha, para ver a qué velocidad vas, ¿no? Para los, la simulación de los motores cuando hay gente de movimiento, ¿no? Eso es muy interesante. ¿no? Entonces, es eh, ¿Qué pasa cuando no tienes esa telemetría? O sea, eh, vamos a ponernos un juego, onward, ¿no? Onward cuando pegas un tiro y el juego detecta que te han pegado un tiro. Tiene que haber una manera de decir, ¿me han pegado un tiro dónde? en una zona del cuerpo que tenga un motor de estos. Y luego, ¿qué hacemos? Porque no es solo. O sea, esto no es el modo punto. que Me han pegado un tiro, ¿no? Y entonces hace. Vamos a ponerlo aquí, perdón, está Aquí, ¿no? Me han pegado un tiro, ¿no? Un tiro que sería. Sería un golpe aquí y luego. Que haya una onda expansiva. Que te siguiera, ¿no? Eso empieza a ser ya. Eh, algo complejo. Que si el juego no lo tiene, te lo tienes que inventar tú de alguna manera. ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? A base de esto. Esto es un diseñador. Abajo a la derecha vais a ver toda la matriz de motores que tiene por delante y por detrás. ¿Los veis, no? Mm -hmm. Vale, ya me voy, Qué chulo. Bien, puedes decirle que estos son la librería de movimientos predefinidos que él tiene o puedes crearte tú uno. ¿no? Entonces, este, si tú le das, mirar abajo a la derecha lo que ocurre, esto sería una bomba. Cae una bomba. Y entonces te da golpe por delante, golpe por detrás. Ahora vamos a hacer eh, otro. Solo por detrás. Parece que te ha. Pues yo que sé, metralla. Eh, otra bomba. Este por delante, por detrás. Este sí que es mucho más interesante. Este empieza en el centro, con mucha intensidad, y luego va creando una onda expansiva. Por otros motores en diagonal Cada vez con menos intensidad Si os fijáis, hace boom y yo lo noto Noto que mm. me han dado aquí y de repente Se sube esa vibración Por aquí ¿no? Cosa que es Qué mucho guay, eso, más Claro, es mucho más interesante de ver Que, que solo te vibre Brr, pues Eso no vale Porque esto ya empieza a ser ya sutil no Este tiene Hace brum y luego otra vez este es por delante, empieza, hace así y luego continúa por detrás después. ¿Cómo creamos esto? Eh, esto lo creamos con un... Añadir más actua actuadores podría servir para el típico juego de que te dibujan en la espalda y tienes que adivinar lo que es tocándote la espalda. Pues podría hacerse eso. Con este todavía no tiene esa precisión porque tiene solo 20 mot motores, pero si le pones un, un array de, de motorcitos, como si fuesen una pantalla. Podría simular tacto de forma súper sutil, hasta el punto de que puedas notar cómo alguien te dibuja en la espalda un dibujo con el dedo. Pues esto es cómo creamos... A ver, para que los diseñadores de juego, o para que si alguno de vosotros es diseñador y sepa esto lo que está funcionando, es eh, tengo este editor, este editor voy a crear un, un háptico, voy a, voy a crear un instante, voy a crear un, un efecto, y ese efecto en un real, en Unity o en lo que quieras, cuando ocurra algo, cuando te peguen un tiro, cuando te, alguien te ponga una mano encima, le dices una, un condicional, ¿no? Si esto ocurre, dispara el efecto que he creado yo de cero. Yo he creado por probar, ¿eh? Con, con las pistas de abajo vas creando efectos capa a capa de lo que quieras. Es que se te puede ir lado, ya puedes hacer un montón de cosas. Yo por probar, he creado este que va primero, hace un zigzag aquí delante y luego se va a un zigzag detrás. ¿Vale? Si yo le doy al play. ¿ves? Ha creado el zigzag delante y detrás. Pero al final sí, le dije que quería delante y detrás. Pero esto lo puedes... Puedes jugar tú con las capas y crear todos los efectos complejos que quieras con la duración determinada que quieras, ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que es muy buen producto, si te gusta el láptico, que además se han currado detrás lo que muchos otros no se han currado, que es la compatibilidad el crear los efectos no, eh, no sé a ti desde que tú eres desarrollador eh... de, de que el software parece bastante pulido y con una interfaz bastante clara e intuitiva o sea que si solo cre te creas tú el efecto y tienes una API en, en la que puedas decirle cuando mi juego cuando yo di reciba un disparo aquí que haga, empiece aquí y luego sale a la onda el resto del cuerpo no, o sea es bastante chulo Porque lo que es difícil normalmente es O sea, a ti te pueden dar como desarrollador Todos los motores estos Y tendrías que implementar tú Los efectos desde cero, sin ninguna interfaz, sin nada Aquí claro. te están ya dando facilidades Hombre, aquí ellos te están diciendo a ver, Si tú no quieres, te dejamos estos O sea, estos simulan la mayoría de las cosas mm. que, que podemos querer ¿No? Ver, eso, sí. este, este no mola, este me ha dolido la tripa eh, Este sí Yo el primer dev kit uh. que probé de esto lo primero, iba siempre enchufado, no tenía ni, ni batería, iba enchufado a la luz. Y eh, era tan simple como que le, por código le decías, enciende o apaga el tal índice de motor. Y ya está. Te tenías que, que currar tú toda la programación de que primero se encienda uno, luego otro, luego otro. Claro. Y eso es muy complicado y lleva mucho tiempo. Sin embargo, aquí te lo haces en una tarde y lo tienes implementado en tu juego en... en pues eso. En un día, en una tarde. Sí, sí, y además esto es online. O sea, esto seguramente si tú lo coges y te lo digo que te lo hagas tú, me puedes, me puedes tocar desde tu casa. Julio, puedes puedo decir, oye, no, si siento, siento ahí el, el... Siento que me ha pegado un tiro, porque, tal. porque claro, esto, ah, si lo tenía aquí, espera. Un momento. Si he metido los cajos por dentro. Os quería enseñar la evolución, la evolución técnica de los chalecos. Vas a sacar probablemente... Exactamente Estos tíos que no se fueron, no se fueron al carajo, ¿no? Los de... Los de Hardlight Sí, VR, ¿no? Mirad, sí. Esto. Ese es, ese es el, el que tuve yo Que es precisamente... Me lo dejó Iker de... De... De Prisma VR Studio que, que por eso lo tienes tú ahí supongo o sea ese, ese mismo es el que tuve en mi casa esto tenía unos pedazos de motores sabes con un SDK que era un tanto horroroso para conseguir hacer algo con él o sea que fijaros esto debe tener pues mira esto tiene uno dos tres cuatro motores por delante y tres motores por detrás o sea y, esto y ya le era hace, bastante guay ¿eh? claro y esto era lo más guay que había y esto nos valió una pasta y esto es eh, pues bueno. Además pareces a Iron Man o algo así sí, De aquella lo... manera, esto te tardabas en ponerte en un puñado de tiempo Que si luego el cable, que si luego da Que si no iba Entonces, eh, estos Fue un gran es, intento es porque... Sí Y luego, claro, pasamos a estas cositas ¿no? Que... que... Entonces, eh, uh -huh. bueno, por ir recapitulando, porque esto no es la hora virtual, eh, luego tienes, por ejemplo, las herramientas que tienes en Unity, esto, esto es Unity, si dices, esto es la curva de un feedback. Esto es la curva de, de tiempo y de intensidad. ¿Vale? El tiempo es la horizontal, la intensidad es la vertical. Y esto hace que sea, que esto sería hace un poquito, vibra más, vibra más y luego baja. ¿vale? O sea que esto, uh -huh. el mundo de las curvas hit, eh, de feedback hay que saber muy bien lo que haces para que realmente sea útil y ya si lo unes con esto pues, ya empieza a ser muy serio ¿no? lo que puedes hacer con él ahora qué juegos podemos utilizar qué juegos hacemos con viptic con ellos tienen una, el portal ¿no? y entonces el, en el portal ellos te están diciendo que puedes hacerlo con mods o que puede ser nativo en verde son los nativos y en azulito son los mods que hay eh, esto Que te lo tienen así bueno. como muy bonito sí, Te puedes meter en otro sitio Que es aquí ¿no? Y entonces aquí vas a ver los juegos Compatibles ¿no? Por lo menos que se entienden con el equipo Luego veremos si se entienden con, con un mod Quiere decir que alguien de la comunidad Ha decidido hacerlo O en verde que alguien ha decidido Hacerlo, o sea que el propio desarrollador Ha sacado una versión ¿no? Entonces, el Pavlov Onward lo tienen directamente. El resto en azulito lo tienen. Eh, tal el thrill of the fight lo tiene hmm. activo. O sea que ya empieza a haber el Zenith. Ya empieza a haber desarrolladores que dicen: Oye, ¿qué esto mola, fasmofobia contra fasmofobia. Oh, sí, Dios sí, mío, oh, Dios mío, se te oh, ponen los pelos ostras. como. <risa> Si ese juego ya de por sí no puedo jugar por ejemplo habiendo cenado antes porque me, me pongo malo del estómago o sea, si encima voy por, por la casa y me toca el fantasma así por la espalda <risa> me muero directamente ya, te, te, te, se, te sale el, se te sale una gotita de pis y como esto es eléctrico te quedas electrocutado ahí <risa> eh, Sí, sí, sí. pues esto es igual Inchuga Radius, el, el Real Fishing eh, Stride, hombre, Stride mola eh, Gun Riders, oye, que, que, que tienen unos cuantos Propagation, In Death Uy, me, me lo vea, me lo vea. Y por cierto, lo mejor de todo, que es compatible con Quest Yo, A ver, sabéis que aquí Cuando nos gusta algo lo decimos abiertamente Y cuando no nos gusta lo decimos igual No es solo ser hater, a mí el producto me ha gustado mucho Por todo esto que está haciendo Y porque además te ponen las Quest y es igual que tenerlo en el ordenador Se activa mediante eh, Bluetooth con las quests se empareja y dice eh, Veo que tienes un Bad haptics Le das y tiras Y todos estos juegos de quest lo tienen ya integrado Entonces mm. Pues ya está eh, Creo que, que Mejor se podrá hacer Cuando sea más barato Y los Bueno, que ya no es ¿Cuánto cuesta pequeño? ese? Esto no sé si está en 400, 390 Por ahí Que a ver bueno, para Empieza nos... a ser asequible Empieza a ser muy asequible, sobre todo porque imaginaros en ferias, imaginaros en eventos. Nosotros que vamos por ahí como mm. los gitanos, con perdón, ¿eh? vamos como, lo, como los feriantes, vamos a decirlo. Vamos como los feriantes, es más actual, perdón, perdón por la. es un deje. Eh, como los feriantes, y vamos por ahí y ponemos a la gente que va a jugar al fútbol y ponemos a la gente a dar nuestras cositas que estamos desarrollando. Eh, esto añade un wow en general a la gente que. Que es O sea, es, es, es incomparable, ¿no? Tú le pones un visor a alguien y ya le tienes el guau wow, y encima cuando le pasa algo le vibra, esa persona seguramente cuando llegue a casa está diciendo cómo ha mejorado esto, ¿no? que es la idea, que es lo que queremos nosotros, la divulgación. Y luego que la gente termine eh, viniéndose, ¿no? ¿no? No al canal, si sí, hay que vengan a Real Virtual estaría guay, pero que, que, que se compren un visor y que digan que bien, ¿no? Eso hay que convencer a la gente, y solo la convences con guaus, wow, ¿no? Con con el estado actual de la tecnología. Mira, el Warplanes, el Epic Roller, hijo, y la lista sigue, ¿eh? el Zero Caliber, el Half-Life 2, eh, el Mod, claro. Eh, el Spire, mm. el Ragnarok. Pero, pero el, mo el Mod es compatible oficial. El mod. Sí, el Mod es compatible <risa> oficial. Qué guay. Entonces, eh, Porque el Half-Life Alix es, es compatible usando un Mod para Half-Life Alix. Entonces es curioso que el mod sea compatible oficial, el mod de Half-Life 2 sea compatible oficial y el mod de, y Half-Life Alix requiere un mod para funcionar, me parece. Eso es. <risa> Bastante bueno, guay. pero todo esto fue, funciona, mira, el sniper para que te metan entre ceja y ceja, el, el blaston también para que te pegues ahí tus historias. Uh -huh. O sea que estáis viendo que hay hay mucho, mucho, mucho, mucha comunidad detrás. Sí, es verdad. O sea, porque todo esto no es normal que lo haya. Con lo cual, yo creo que, que es de gente que se lo está tomando en serio. El, act, el Windlands lo hace activo, el, el T4Go lo hace. Activo. A ver, el Windlands mola mucho. El viento, cuando estás saltando y te vas agarrando de los árboles y le, notas el boom boom, y luego cuando te dispara la, la, la, los bichines, esos que te disparan, pum, los notas. o sea eh, Qué guay. Sí, empieza el a ser. ubris también tiene que estar muy guay. El claro. ubris, de forma. Claro, todo esto es. Nos hemos sentado con los desarrolladores y lo hemos hablado. Con lo cual, genial. Me quito el sombrero, porque ya era hora de que alguien se tomara en serio estas cosas y no salieran como salen a veces. de ¡Buah! ¿Y cómo programo yo voy a eso? ¡Buah! Pues ponme un mail, que te hablo yo con alguien, que te mando una cosa. que nada Esto ya está hecho. vale Entonces, eh, a ver, el... esto, como lo digo, la sensibilidad que tiene el cuerpo humano, hemos visto que es muy alta... A los movimientos, a, a las vibraciones, estáis hablando de, de las latencias, eh, aptx en bluetooth va bastante mejor que lo que hacía unos años, digo la codificación de audio, y de eso sí que entiendo un poquito, eh, uh -huh. digamos que no es tan crucial la latencia, o por lo menos a mí me pasa cuando juego con Quest con el chaleco, no es tan crucial la latencia, o sea... El sonido sí, cuando hay una referencia visual y estalla, o un, y hay un tiro y tú notas ping, el sonido tiene que ir perfectamente. Es verdad que con Bluetooth todavía hay un poquito de, de retardo. Por eso, entre otras cosas, Apple en sus gafas está desarrollando un codificador nuevo para intentar que, que reducir la latencia al mínimo. Pero en háptico yo creo que tu cerebro se adecua mucho mejor. Ve el tiro... Y a lo mejor son instantes milésimas de segundo después cuando tú lo vibras. Pero como ya hay una predisposición a que vibre antes, no sé, no yo no le he notado esa latencia de decir, la ¿sabes el tiro? Y diez minutos después, brrr, dice, esto no. Hmm. Entonces yo creo que está bastante conseguido. De ahí el Bluetooth 5.0 obligatorio que te dicen ellos de para que haya bueno, historia. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, no sé. Como, como lo veis, yo creo que vamos a ir terminando llevamos pues ya, ya un buen rato creo que yo le hemos dado una vuelta <risa> le hemos dado una vuelta interesante <risa> a, a todo lo que era el háptico recordad, la cutánea y la cinestesia tiene, o sea, la cinestésica tienen que estar juntitos los dos para conseguir el háptico guay hay gente por ahí que solo va a cutáneo y gente que, va que solo va a cinestesia este va a los dos, hace vibración y también hace un poco de fuerza cuando el motor se mueve con lo cual está ahí a, a caballo ¿no? y encima es el, el, el... mando de, de playstation 5 va eh, tiene el gatillo que va a cinestésico y la vibración eh, normal eh, eh, de siempre que va a la cutánea y es curioso porque antes hemos visto el, el mando este de microsoft que te bloquea el dedo el mando de playstation 5 también hace eso te bloquea el gatillo de al pulsar por ejemplo notas Cómo cambia de fuerza según eso es. está más o menos pulsado. Y eso da una, in una inmersividad, de verdad, en juegos planos que ojalá de verdad lo tuviésemos en VR. Y uh -huh. eso, combinado con, con ese traje que tienes ahí, madre mía, tiene que ser una, una pasada. Algo háptico a ese nivel. Yo ya os digo que... Me encantaría Oy, wow. probarlo. Que <risa> que es un antes y un después en estas cosas, yo, yo sé, pues a ver ¿quién es quien no le gustan estas cosas. Hay otra manera de verlo, y es esto no solo se puede utilizar en la VR, ¿no? también lo vais a poder utilizar con juegos normales eh, el, el, el áptico es lo que tiene. No, no está está ligado a la VR, pero no tiene por qué estar ligado o sea, puede ser asimétrico, puede ser lo que tú quieras. Entonces, bueno, yo de aquí les deseo lo mejor, porque creo que, que es algo que se lo están currando para que sea lo más barato posible dentro de la complicación que tiene, y lo han hecho muy fácil para todos, ¿no? Entonces, eh, bueno, cada uno que, que decida. Solo les falta ser compatibles con SimHub, que para mí es un software especial porque puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y el SimHub coge la telemetría de todos los videojuegos de coches y los unifica, y los manda a los cacharros. Entonces tengo tres arduinos ahí que me estoy haciendo una cosa que el día menos pecho, me menos pensamos voy a salir ardiendo de aquí. Pero que si el viento, que si los cinturones que te tiran y. y, y bueno. Entonces, si esto estuviera, eh, sería genial. Correr con esto, empotrarte contra el muro y decir, joder, pues sí duele, sí, eh. Sí. ¿Ah? <ríe> A mí me encantaría probarlo con, con Elite Dangerous, tiene que ser bastante bastante chulo. Sí, Porque sí. además en Elite Dangerous ya el sonido que tiene el juego en sí ya sí. Te da una inmersividad brutal. Mm. Sí, cuando pasas por dentro de dentro de la estación, sí, sí, sí, sí, sí, si puedo. tienes eso y lo notas sí, en el parte. cuerpo y notas cómo te vibra el pecho, cómo te vibra el, sí, la sí, espalda sí. El, el asiento de la nave, va, tiene que ser impresionante. Y me encantaría más, probarlo. Es más verte una peli con esto, yo te ves, te ves una peli de tiros, de, de tanques, hay una de tanque de, de, de uh -huh. Brad Pitt, no me acuerdo cómo se llamaba el del tanque, que eso yo, yo me hice uno de estos en el salón, tengo mi, mi, mi silla del salón, que es una idea de IKEA, le tengo puesto un bath kicker debajo. Entonces cuando me quedo yo solo, me bajo la pantalla de cine que tengo en el salón y me veo unos bombazos allí porque me pongo los cascos. No necesito subwoofer, pero cada vez que... Wow. Y sí. cuando habla alguien así, cuando Morgan Freeman, que tiene una voz así, que te, ¿qué pasa? <risa> <risa> te, vibra, <risa> te, te vibra el culo sí, mira, directamente. Parece que, que, que, que sí, que el exorcista se me ha metido Morgan Freeman dentro. ¿eh? Como, oh, como, ¿no? entonces como eh, Bueno, que todo esto del láptico es el siguiente nivel que nos falta. Y pues ya, iba. Va. Se, te ha ido, se te ha ido la luz <risa> Pero no internet, es increíble ¿sí? <risa> Ya ves Hablando, estamos ah, hablando punto. del exorcista Pues farmafobia eh, pharma, <risa> Bueno sí, sí, total. <risa> Pues ya está, no sé Robiano si, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta En particular, si alguno eh, Está dudando si, si quiere comprarlo o lo que sea eh, Pues estamos aquí os Solucionamos lo que sea y ya está, si estáis en Madrid, nos dais un toque un día, ojo, Oscar, me molaría probarlo pues organizamos una quedada y probamos gafas, hápticos y, y lo que sea ¿no? yo como vivo en Madrid lo siento, pero... Es... Yo lo quiero probar ahora estoy lejos, pero me voy para allá ya mismo sí, ¿eh? un día, el día que tú quieras, lo, lo probamos y nos más la fiesta háptica, a tocarnos todo. bueno, pues... pero sin eh... tocarnos a distancia a tocarnos, pues, es verdad, ¿Qué? Es verdad claro. Un abrazo, Robianos. Muchas gracias, Julio, por pasarte. Eh, gracias por el esfuerzo hermano, de salir corriendo del trabajo porque estas cosas hay que agradecerlas de verdad. Y, y nada, y gracias a todos. Y gracias a, todos. a ti por, por recopilar <risa> toda esta información y explicarnos aquí todo el tema que, bueno, que ya se ocurre. Eso, ¿eh? eso es real o virtual. Que, que, luego, si queréis ver cómo se hace la croqueta por el suelo, vais a otros canales y... Anda cómo vibra. Me, me, me vibra el ojete. Pues me vibra el ojete. <risa> Qué manera de terminar el programa. <risa> con todo el respeto a todos los demás ¿eh? que tienen que haber público para todo, joder. Qué poco humor. Bueno, que muchísimas gracias por venir. Que nos vemos el jueves. Bueno, no nos vemos, no. Veréis a Gaby Real con Ramón jugando a algo, que todavía no sabemos lo que es. Y luego ya el domingo otra hora virtual con todo lo que está ocurriendo, que la semana va fina también ya. Un abrazo a todos. Nos vemos el jueves. ¡A ver si encuentro el vídeo de salida! Aquí, ahora sí hasta luego <laughs>